Comenzó en, en IBM, en el Centro de Investigación de IBM y ha estado trabajando en Palo Alto, California, en el Centro de Investigación de, de IBM en Nueva York, en Alemania. Estuvo aproximadamente 20 años, creo. Luego fue director del, del Departamento de Iberdrola, de consultoría y decisión. ¿no? Luego se incorporó en el 2000 a nuestra universidad. Como catedrático, hasta 2007 que se fue a la Universidad de Juan Carlos. Se ha subido a profesional y luego, ¿no? eh, ha publicado más de 140 papers en revistas de alto nivel, como matemática Programme en eh, European Journal. Ha sido editor asociado de muchas de estas revistas. Ha dirigido... Tengo apuntadas 12 tesis, la verdad no, pero igual es... Eh, eh, igual es alguna más, no lo sé. Eh, entre ellas dos en nuestra, en nuestra universidad, la mía y la de Alejandro Grabasa, y tiene muchos libros de programación matemática y se, y se me olvidan muchas cosas, Laureano. Pero por hacer, por no, hacer, no lo hagáis más. Hoy nos va a contar, eh, nos va a dar una charla sobre programación estocástica y seguro que es interesantísima, como todas. Y nada, un placer, Laureano, y gracias eh, por, por estar aquí. Pues muchas gracias. Bueno, es un poco raro que te presente una, una, una conferencia, que es uno uno de los autores de la conferencia, pero bueno. Es te había dicho que, que, que es muy bueno, ya es lo que me faltaba, pero este es un trabajo conjunto que hemos estado haciendo Juan Francisco y yo y otras personas que enseguida van a salir saliendo las diversas slides durante seis o siete años que los frutos pues los estamos... Los estamos viendo ahora. El tema del que vamos a hablar es muy concreto dentro de un tema concreto que es optimización estocástica. Y lo vamos a hablar en base a unas medidas de aversión al riesgo que están basadas en estadística, que son las medidas Stochastic Dominance. Y como no tengo acceso a las slides, Sí, eh, pues entonces, el, el, el outline de lo que voy a decir es muy ambiciosa y claro, voy a reducir. Eh, voy a reducir eh, lo que voy a comentar es introducir la incertidumbre en, en modelos de optimización matemática para problemas dinámicos, que son problemas multiperiodes. Y dentro de optimización estocástica, durante décadas se ha estado utilizando una tecnología que hoy día se llama Risk Neutral, me vais a permitir que algunos términos todavía los diga en inglés, que tiene ciertos inconvenientes cuando la, la incertidumbre es muy, muy fuerte. Y entonces hay alternativas a esa te, tecnología que se consideran que se llaman medidas de aversión al riesgo. Hoy vamos a hablar solo de dos medidas de aversión al riesgo basadas en Stochastic Dominance, que una es Time Inconsistent y la otra es Time Consistent. Claro, la que es Time Consistent parece que es mejor que la que es Time Inconsistent, todo depende de la definición que demos a Time Consistent y eso lo vamos a ver. O sea, me voy a centrar en eso. No obstante, al final de la presentación hay unas 70, poquito más, referencias sobre medidas de aversión al riesgo. Bueno, esto ya es una introducción de lo que son modelos deterministas multi-stage, es decir, multiperiodos de tiempo. En lo cual tendríamos una función a maximizar, lineal, donde X es el vector de variables 0,1, Y es un vector de variables eh, continuas, puede ser también 0,1, distintas a las enteras, como vamos a ver ahora, y pueden ser también enteras, en lo cual, tenemos un conjunto de condiciones para cada uno de los periodos del horizonte temporal que estamos contemplando, de tal forma que, obviamente, hay ciertas variables que ligan en las condiciones unos periodos con otros. Pero lo fundamental es que si tenemos, como vamos a ver en el ejemplo que voy a poner luego, cuatro periodos, lo que tenemos es cuatro grupos de condiciones. ...un grupo para cada uno de los periodos y obviamente en el grupo de condiciones de cada periodo... Pues ...puede haber decenas y decenas y decenas de miles de condiciones y de variables. Pero lo que define es que son un número finito de periodos de tiempo. Bueno, ¿qué es lo que pasa en estas situaciones? Pues cuando estamos hablando de horizontes temporales ya no tenemos seguridad sino todo lo contrario... De que a medida que nos alejamos del momento actual, los valores de los datos, y en este caso es el vector A, el vector P, la matriz A, la matriz B, el vector H, pues no conocemos con exactitud. Sí conocemos cosas y en base a esas cosas que conocemos, que vamos a llamar escenarios, entonces tendremos que crear nuestro modelo. Entonces, yo no digo que los modelos deterministas que son los más se utilizan eh, sean un fiesco. Si digo es que en modelos multiperiodo, si reemplazamos lo que conocemos de cada uno de los parámetros meramente por su valor esperado, o sea, el promedio o un valor probable, entonces sí que podemos tener un fiesco porque ese modelo lo único que está optimizando es el escenario más probable o el escenario promedio. Cuando, si la variabilidad es enorme, pues sí, ahí podemos tener un buen fiasco. Para ello, lo que tenemos que hacer es, y esa es la conjunción entre estadística y optimización, en, en, en estadística y investigativa, es la creación de escenarios representativos de la incertidumbre de esos parámetros. Y tenemos los tipos de incertidumbre, porque no el tiempo de ella, una es la exógena, incertidumbre que te viene eh, sin que tú puedas intervenir, y la endógena, que mediante técnicas apropiadas, puedes llegar a reducir esa incertidumbre y entonces a ella se le llama endógena. Y como decía antes, los modelos y correspondientes algoritmos pueden estar basados en risk neutral, que veremos a ver qué es eso, o están basados en medidas de aversión al riesgo. Y dentro de este amplio campo, también ocurre en el caso de podemos tener modelos multietapa, multi-stage, es decir, modelos dinámicos, podemos tener modelos two-stage, que son los más estudiados, y que la mayoría de las veces solo son una aproximación de los modelos multi-stage y luego los modelos estáticos o unitarios. Bien, entonces, permitime que entre un poco ya en faena, definiendo. Ciertos elementos. Vamos a llamar stage, nosotros llamamos etapa, a una unidad de tiempo. Si tenemos, por ejemplo, cinco años, pues es cada uno de los años. Y si tenemos 60, eh, eh, 60 meses, entonces tendremos el stage, es uno de esos 60 meses. Luego llamaremos escenario a la realización de los parámetros inciertos que ocurre, que puede ocurrir en cada una de esas etapas en el horizonte temporal. Y ahora vamos a poner una figura que la vamos a repetir seis o siete veces a lo largo de esta presentación, en la cual veremos claramente qué es un grupo de escenarios. Un grupo de escenarios para un determinado eh, etapa es el conjunto de escenarios que hasta esa etapa tienen exactamente la misma realización en los parámetros inciertos. Y eso lo vamos a ver en una figura. Y esto nos da origen a algo que ya lo definió teóricamente. George eh, Danzig, que junto con Martin Bill, fueron los auténticos padres de optimización estocástica y otras muchas cosas, que es el principio de no anticipatividad, pero no podemos entrar. Y esta es la figura que os decía. En esta figura tenemos... <coughs> en vertical, 1, 2, 3, 4 columnas. Ahí estamos representando que tenemos cuatro etapas en el horizonte temporal, es decir, T vale 1 o 2 o 3 o 4. En cada una de las etapas, por ejemplo, en la etapa 3, podemos ver que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 nodos. ¿Qué recoge cada uno de estos 5 nodos? Pues lo que recoge es los parámetros los, ...las realizaciones de los parámetros inciertos en la etapa 3 que se ha considerado, y eso sí que yo se le he trasladado eso a los estadísticos... ...que han considerado que son representativos esas realizaciones del conjunto posible de escenarios. En esta transparencia no cabe nada más que esos cinco nodos de la etapa 3... La realidad es que para representar una incertidumbre a lo largo de un, periodo de un horizonte temporal necesitas cientos y miles de escenarios. ¿Y qué significa además la figura? Pues tenemos que es una figura, un grafo por arcos, en el cual, por ejemplo, el nodo 1, seguido del nodo 2, seguido del nodo 5, y seguido el nodo 10, representan un escenario, dado que el nodo 1 recoge la realización de los parámetros que corresponden a la etapa 1. El nodo 2 que tenemos ahí, recoge la realización de los parámetros inciertos que tenemos en el periodo 2, si ocurre la situación 2. El nodo 5 recoge el conjunto de los de las realizaciones de los parámetros inciertos en la etapa 3 si en la etapa 2 ha ocurrido el número 2 y lo mismo si queréis nos vamos al nodo 8 recoge el conjunto de realizaciones de los parámetros inciertos que se estima que ocurren en la etapa 3 si en la etapa 2 se dieron las realizaciones que están recogidas en la etapa 4. Bien, entonces, este es un árbol de escenarios en el cual podemos decir que un escenario es el conjunto de realizaciones de los parámetros inciertos a lo largo de las etapas del horizonte temporal, o dicho matemáticamente, es el conjunto de realizaciones que... <coughs> se ejecutan en cada uno de los nodos del camino hamiltoniano, que va desde el nodo 1 hasta el último nodo de la etapa final. Y entonces, en este caso, podríamos decir que hay 2, 3, 4, 5, 8 posibles escenarios en esta slide, donde el escenario 1, 2, 5 y 10, que son los cuatro nodos, que tenemos en la parte, yendo a la parte superior, sería el escenario que vamos a decir, para abreviar, que tiene como nodo final el nodo 10. Con lo cual, el problema que teníamos antes de cuatro periodos, ahora es un periodo un problema que tiene 17 nodos, y en cada nodo hay que tomar una decisión, nodos obviamente que están interrelacionados. Entonces, para simplificar, en vez de hablar del escenario 1, 2, 5, 10 donde tenemos realizaciones de los diversos parámetros inciertos y hay que tomar decisiones en cada uno de esos cuatro nodos de acuerdo con lo que nos diga el modelo que vamos a ver a continuación, pues para simplificar le decimos, este es el escenario que termina en el nodo 10 y para mucho más simplificar diremos que es el escenario número 10. Bien, vamos a empezar un poco con la notación. Vamos a llamar a T ...al conjunto de etapas de nuestro horizonte temporal... ...omega es el conjunto de escenarios... ...que en la figura anterior eran 17, teníamos 17... ...es el conjunto de nodos en el árbol de escenarios. T super n es la etapa a la cual pertenece el nodo n. Y este siguiente, para, esta siguiente notación es muy importante. Omega super n es el conjunto de escenarios que tiene una correspondencia uno a uno con el nodo N en la etapa T super N. Ahí tenemos, por ejemplo, omega 9 es el conjunto de escenarios que en la etapa 3 hasta la situación 9 tienen exactamente las mismas realizaciones. ¿Y quiénes son, esos, quiénes son los escenarios que están en omega super 9 son los escenarios 1, 4, 9 y 10, es un escenario, y el escenario 1, 4, 9, 17. Y esos dos escenarios en la etapa 3 forman parte del mismo grupo porque hasta la etapa 3 sus realizaciones, que son nodos 1, 4 y 9, son idénticas Llamemos E sub N el conjunto de nodos antecesores al nodo N. En la figura que hemos visto, incluido el mismo. Y luego tenemos, y eso ahí los el grupo de estadísticos en cualquier proyecto real de optimización estocástica se la juega, y es tienen que estimar la probabilidad que tiene cada escenario de que luego ocurra. Y entonces, w super omega será el peso que se asigna al escenario omega, y entonces como en un determinado nodo hay una serie de escenarios que hasta llegar a ese nodo tienen exactamente las mismas realizaciones, pues para ese nodo N, WN, va a representar el peso asignado a todos los escenarios idénticos hasta llegar al nodo N. Bueno, y aquí llegamos a una forma muy sintetizada de lo que es la estrategia de RISC Neutral en optimización estocástica. El objetivo ya no es, como en el caso determinista, que era maximizar el valor de la función a lo largo del horizonte temporal, ahora es maximizar el valor esperado de la función objetivo a lo largo de todo el árbol de escenarios. Si antes teníamos cuatro periodos, Ahora, en esa slide, lo que tenemos son 17 periodos. Y entonces el conjunto de condiciones, que antes era un grupo de condiciones para cada periodo, recordemos el modelo número 1, ahora lo que tenemos es un conjunto de condiciones para cada uno de los nodos del árbol de escenarios. Lo cual, el, el, el, las dimensiones del problema son enormes, y para cada uno de esos nodos en el árbol de escenarios, ya no es para cada uno de los periodos, sino para cada uno de los nodos esa rueda de escenarios, tenemos las variables x super n' y y super n', prima, con lo cual el número de variables y condiciones es, es, es enorme y ya veremos qué hacemos con ello. Pero por ejemplo, este es lo que se llama un modelo de risk neutral. ¿Y por qué se llama el risk neutral? Porque maximizando el valor y la función objetivo, Considerando todos los posibles escenarios, los ocho escenarios que comentábamos antes, que están agrupados en 17 nodos. ¿Y qué pasa? Pues como maximizamos el valor esperado, puede que haya una solución para unos escenarios que sea muy mala, los famosos cisnes negros, hay esa solución para otros escenarios puede ser muy buena y compensando y balanceando unos escenarios con otros obtenemos el, el máximo de ese valor esperado y vamos a ver qué problemática puede tener si hay una gran variabilidad decíamos que la estrategia binomial tradicional maximiza el valor esperado digamos beneficio de los escenarios en el tiempo en relación temporal pero este ignora por supuesto la variabilidad del valor de la función objetivo de aquellos escenarios que digo que están a la izquierda es decir que tienen menor beneficio incluso pérdida para algunos de esos escenarios, porque lo compensa con un mayor beneficio en aquellos escenarios que son más favorables. Y esto, claro, es un error, porque eso es un gran problema, más que un error, porque sí se sí ocurre, tú maximizas el valor disparado, pero ¿qué pasa si ocurre eh, que los escenarios, los famosos cisnes negros, los escenarios que bueno, que tiene poca probabilidad, pero tiene grandes pérdidas. Bueno, pues podría ser un desastre y lo que hacen las medidas de versión al riesgo es tener el mismo modelo de riesgo neutral, pero añadiéndole unas condiciones que si ocurren esos escenarios que tú no puedes hacer nada, si es que ellos ocurren, tienen poca probabilidad, pero no significa que son imposibles, en esos casos mitigar los, defectos, los efectos negativos que podría tener la solución para esos escenarios. Es decir, añades nuevas condiciones, obviamente el valor en la función objetivo, que sigue siendo el valor esperado, pues es, si va posibilizando, pues es bastante inferior. Y entonces aquí viene un, un, un enorme número a lo largo de los últimos 70 años, luego vemos en las eh, eh, referencias, eh, medidas de aversión al riesgo. Hoy nos centramos en dos medidas. Una es llamada Time Stochastic Dominance, la otra la hemos llamado expected Conditional Stochastic Dominance, que bajo ciertas condiciones, desde luego son unas medidas que mucho mejor reducen el impacto negativo de soluciones cuando ocurren escenarios con una Probabilidad pequeña de ocurrencia, pero con grandes problemas en la función objetivo. Y eso, que es un, un desideratum, habrá que concretarlo en los datos y en el modelo. Bueno, pues vamos a empezar por una de las dos medidas. Empecemos por la así llamada, que a mí me encanta, por lo que veréis después, llamada Time Inconsistent. Es decir, la medida TSD y vamos a ver conjuntos, parámetros, variables, el modelo y propiedades de esa medida. Bien, por, por de pronto ya podemos contemplar más de una función. Podemos considerar la función objetivo que es f igual 1, y pero podemos tener también otras funciones. Podemos intentar maximizar el valor esperado, pero podemos tener otras funciones como pues limitar ciertas eh, Soluciones, dado el efecto contaminador que pueden tener, es decir, nuevas funciones. Con lo cual estamos metidos ya sin, sin buscarlo directamente en problemas multiobjetivos. Y para cada una de esas funciones, sea T super F el subconjunto de capas en las que queremos reducir el riesgo de que haya soluciones muy negativas para escenarios que son los famosos cides negros Y para ese, para ese binomio de funciones y tiempo y etapa, vamos, y esta es la gran diferencia, vamos a considerar, esta es la gran diferencia con respecto a otras medidas de aversión de riesgo, vamos a considerar un conjunto de profiles. Y ahora explicaremos a qué llamamos profiles. Y ese conjunto será P sub T super Aquí tenemos otra vez la misma figura y supongamos que tenemos F, que vale 1, si es que es la función objetivo o cualquier otra, y elegimos en la etapa 3, que la consideramos, por ejemplo, crucial, podemos coger la etapa 3, la etapa 2 y la etapa 4. Por supuesto, pues, un subconjunto de etapas, supongamos en nuestro ejemplo que es la etapa 3, en la cual lo que queremos en la etapa 3 es que el beneficio, el valor y la función objetivo que hayamos obtenido desde el periodo desde la etapa 1 hasta la etapa 3 en cualquiera de las cinco posibles situaciones de escenario que podemos estar queremos entonces que beneficio desde el principio hasta la etapa 3 pues no que no queremos que tenga un valor excesivamente negativo en ciertos escenarios. Supongamos que esos ciertos escenarios son los escenarios que tenemos al final de la etapa. Bueno, en esa situación, los seguimos, los datos que se precisan son los siguientes. Para cada uno de los profiles, en cada una de las etapas que hemos elegido para hacer reducción del riesgo, de cada una de las funciones, entre ellas, obviamente, la función objetivo, los cuatro Parámetros fundamentales que el usuario tiene que proporcionar si realmente quiere ser aversión al riesgo son los siguientes. Para la función f, este es el file, hay que indicar hasta el nodo n, que es uno de los nodos de la etapa t que, que estamos eligiendo, dentro del conjunto t sub f, hasta el nodo n es el valor en la función objetivo que nos gustaría tener como como, como como como idea. Ahora bien, puede ocurrir que haya en algunos nodos, en algunos escenarios hasta el periodo T, que no satisfagamos esa, ese, ese objetivo que nos hemos impuesto. Si hemos dicho que queremos ganar como mínimo 10 millones, podría ocurrir que en esa etapa 3 no, se permite que no llegues a esos 10 millones. Y si no llegaras, lo que tenemos ahí es un shortfall, es decir, la cantidad por la cual no has llegado. Por ejemplo, imagínate que han sido 8, tú querías llegar a 10 y tienes 2. Bueno, lo que se impone es un límite superior a ese shortfall, a esa en no llegar al threshold que tú te has impuesto. Por otro lado, puedes indicar también un límite superior ...no sólo en el sorfal que obtienes en el valor de esa función objetivo o no... ...hasta llegar al nodo n en la figura que hemos visto antes... ...sino lo puedes poner un límite inferior al valor esperado de todos los sorfals ...que tienes con respecto a lograr el threshold el phi en esa función objetivo hasta el periodo t Y finalmente... Tenemos nu super p, es un límite superior que nos imponemos a la fracción esperada de grupos de escenarios que tienen obviamente una correspondencia uno a uno con los nodos en los cuales ocurre el sorsal o no lograr el frisco. phi, ponemos una upper bound con esa fracción esperada de escenario grupos que no lo consiguen. Esto es lo mismo que indicar que ponemos un límite superior a la probabilidad de no conseguir satisfacer el threshold que hemos estado considerando. Y estos son los únicos cuatro datos que se precisan para cada uno de los profiles en cada una de las etapas cuyo riesgo queremos controlar para cada una de las funciones que nos interesan. objetivo función ambiental, etc Volvemos a tener otra vez la figura y supongamos que uno, como decía antes, una de las etapas donde queremos controlar el riesgo es la etapa 3. Entonces, para la etapa 3, el, el friskol es el, por ejemplo, si estamos hablando de beneficios, el beneficio que queremos, intentaríamos obtener con las decisiones que tomemos en los nodos 1, 2 y 5. Otro, otro... Otro nodo en el cual queremos obtener ese frisco es el 1, 2, 6, otro escenario es el 1, 3, 7 y otros dos escenarios son el 1, 4, 8 y el 1, 4, 9. Y lo que querríamos es, entre otras cosas, estoy ilustrando los datos que hemos puesto antes, podríamos tener un upper bound en el valor esperado de ese beneficio en cada uno de los cuatro nodos, que tenemos en la etapa 3. Continuamos. Para hacer eso necesitamos, obviamente, un modelo en el cual introducamos esas condiciones y para ello tenemos nuevas variables. Las nuevas variables es, se refieren a la pareja N, que es el nodo, uno de los nodos, en el periodo T, en la etapa T de la función que estamos analizando, en este caso, la función f, y p es uno de los profiles. y tal que, snp es una variable, en este caso continua, que nos indica que no hemos alcanzado, source al vale cero, que nos indica que no hemos logrado eh, llegar al fiscal file que, como dato, nos ha impuesto el, el usuario, en, en los valores de la función objetivo que van desde la etapa 1 hasta la etapa T en ese grupo de escenarios eh, omega, omega super n. Y por otro lado tenemos una variable, nu NP01, que dice que si hay shortfall on reaching this es, es decir, si S super NP es mayor que 0 then eh, nu vale 1 y si S NP Vale cero, es decir, logramos el objetivo, entonces no vale cero. Bien, y aquí tendríamos el modelo. El modelo de Stochastic dominas en el cual <coughs> la función objetivo y el conjunto de, primer conjunto de condiciones y el conjunto de variables es igual que en el caso de risk neutral Es decir, risk Cavers es el mismo caso risk neutral pero añadiendo una serie de condiciones que eviten la situación de soluciones desastrosas para los escenarios que son los famosos sistemas negros. Y entonces, la línea número 4 es donde empiezan las condiciones de aversión al riesgo, en el cual, en la primera de esas condiciones, tiene el término de la derecha, el frijol, el valor phi super p, que quisiéramos obtener en ese profile p. Por tanto, para cada función a considerar, para cada stage T en el cual queremos hacer aversión del riesgo, para cada profile que estamos considerando y entonces para cada uno de los nodos en esa, en, en esa eh, etapa, en esa stage T, lo que tenemos en el lado izquierdo de esa función es sumatorio de N' en A, a n, super n, donde A super n es el nodo n y todos los nodos antecesores, con lo cual lo que tenemos en el término de la izquierda, en el sumando, es el valor de la función f, tal que si ese valor de la función f no es, superi no es superior o igual a fi, entonces ahí tenemos una infractibilidad, que es un source fault, que lo recogemos como SNP, eh, buscando que ese SNP, obviamente, que por definición es no negativo, no sea superior al S tilde que hemos puesto como dato y lo multiplicamos por eh, la, la variable NU de tal forma que si SNP es mayor que cero, el valor, eh, eh, la variable NU NP es igual a 1. Bien, además, necesitamos, tenemos dos condiciones adicionales que nos imponemos en la versión del riesgo. Para cada, vale, para cada función F, en cada etapa T que queremos hacer la presión del riesgo y para cada uno de los posibles profiles que el usuario nos indica, lo que tenemos, hay dos condiciones. La condición de la izquierda es que el valor esperado del shortfall no sea superior a ese barra que es el límite que el usuario nos impone y, por otro lado, que la fracción de escenarios que tienen shortfall o dicho de otra forma la probabilidad que tenemos de que haya shortfall es decir que no alcancemos el objetivo si superpe no sea superior a nu barra que es el upper bond de esa probabilidad que nos han nos han dado bien este sería el modelo como veréis al número depende del número de escenarios que tengamos ...de condiciones y variables... ...en el caso de Ris-Neutral, ...si añadimos... ...una condición... ...por cada función negativo... ...en cada una de las etapas que queramos hacer el análisis... ...por cada uno de los profiles... ...y cada uno de los posibles nodos... ...que tenemos en el árbol de escenarios... ...entonces... Eh, ...el número de condiciones... ...eso lo sabe muy bien... ...cuando Rodríguez disco monje... Eh, ...muchas veces se llega... ...a 1, 2, 3 millones... Pero veremos a ver qué hacemos con ella. Bueno, todo lo que he comentado se viene trabajando de una forma u otra desde los años finales de los años 50. Empezamos con un trabajo seminal llamado Change Constraint Programming y Arnold Charles y Bill Cooper, muy conocido por algunos de los que están oyendo porque ha trabajado con, ellos, con él, eh, continúa Klein en Vandal Blerk, pero sin entrar en optimizar esto casi ni siquiera sin entrar en one stage el grupo de Rudiger souls que en su día visitó eh, la UMH en los primeros años 2000 eh, sí elaboró en eh, lo que he estado diciendo pero solo considerando two stage es decir, no considerando multiperiodo. con muchísimo esfuerzo aquí hay una serie de investigadores que lograron elevar al caso de multi-stage lo que estamos contando, y en diversos años y en diversas revistas como es CORE, EJOR, eh, etcétera, eh, desarrollaron una serie de algoritmos, Stochastic Dynamic Programming, eh, Branch and Fish Coordination, multi-stage, Cluster, La de composición, para lograr en multi-stage eh, representar con un tiempo razonable lo cual no significa que sea pequeño, pero en un tiempo razonable esta medida de riesgo. Bueno, ¿cuáles son las propiedades que puede tener esta medida en multi-stage? Que es distinto en two-stage. En multi-stage, si seguimos un extraordinario trabajo de John Pluck publicado en el año 2000, sobre otra medida de visión al riesgo que hoy no hablamos, que es la condición de at risk, entonces... Ese time stochastic dominas que he presentado, si no tiene variables nu, que son la probabilidad de failure, sino que lo único que tiene son las otras condiciones que, matemáticamente hablando, y de matemáticas estamos hablando poco, se dominan second order stochastic dominas, en esos casos, esta medida que os he presentado, siguiendo el racional de George Pluck, es una medida Coherente, llamando coherente a aquellas medidas que Arnett, eh, 15, 20, 15, eh, 15 años antes, consideró que eran aquellas medidas que satisfacían las propiedades que tenemos ahí. In, translation Invariance, variance, de positivo de mon, y sobre todo convexity, pero no era tan consistente todavía no, me reservo a los próximos minutos, para definir lo que es time consistent. Pues ahora vamos a hablar de la time consistent version. En multi-stage version de la stochastic dominance y a esa versión time consistent la vamos a llamar y veréis por qué le llamamos así expected conditional stochastic dominance o ECSD. Y vamos a ver de nuevo set, of sets, parameters, vari variables el modelo, y qué propiedades tiene, entre otras, el time y ahí definiremos la inconsistencia. Sí. Eh, muy bien. Aquí volvemos a tener otra vez nuestra figura. Lo que sí quiero decir ahora, que vamos a tener funciones, como antes, capital F va a recoger el, el conjunto de funciones sobre la que queremos hacer la versión riesgo. Vamos a tener capital T sub F, el conjunto de etapas, relacionadas, fíjate que no digo para las que, sino relacionadas con la función f que queremos hacer la versión del riesgo, de tal forma que si en ese capital T sub f, f puede ser la función objetivo u otra, en ese capital T sub f estuviese el, con, el, el stage 3 que tiene como nodos condicionados por los nodos anteriores, los nodos 5, 6, 7, 8 y 9, entonces, por lo que respecta al nodo 9, que es uno de los nodos de ese stage número 3, ya no vamos a hablar, como hablábamos en la, en, en la eh, medida inmediatamente anterior, ya no vamos a hablar del beneficio, si es la función de beneficio, no vamos a ver el beneficio que se obtendría en el, la etapa 3 en el caso de que se den los el beneficio en 1 más el beneficio en 4 más el beneficio en 9 no ese, ese etapa 3 que vamos a considerar en la nueva medida de visual riesgo nos indica con ese número 9 que tenemos ahí que vamos a hacer aversión al riesgo en los escenarios que tienen en común todas las realizaciones hasta el nodo 9. Es decir, coge la etapa 3 y entonces cogemos el nodo 9 y decimos los escenarios 1, 3, 4, 9, 16 y el escenario 1, 4, 9, 17 forman un grupo y sobre ese grupo en concreto vamos a intentar hacer una versión al riesgo que va a ser una versión al riesgo muy distinta, si son escenarios, los, los escenarios cisnes, va a ser una versión al riesgo mucho más rígida que para la misma etapa 3. Y analizando el nodo 5, tendríamos una versión al riesgo distinta para aquellos escenarios que son los escenarios que empezando por el 1, terminan en el nodo 10 y en el nodo 11. Con lo cual tenemos una versión al riesgo para los escenarios 16 y 17, otra versión al riesgo para los escenarios 10 y 11, otra para el escenario 13, otra para los escenarios 13 y 14, porque tienen en común hasta la etapa 3 exactamente las mismas realizaciones, y otra versión al riesgo para el escenario 13. 15, que está otro, su grupo es un singleton. Con lo cual, aquí lo hemos complicado, pero es muy útil que para etapa 3, si consideramos la etapa 3 como una relacionada con la versión al riesgo, lo que vamos a hacer es aversión al riesgo en grupos de escenarios independientes, un grupo de otro, con lo cual... Al saber qué grupo de escenarios corresponde, tendremos unos profiles mucho más ajustados o no. En este caso concreto, tendríamos, si Capital T sub F tiene el, el, el stage, la etapa 3, entonces tendríamos 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 grupos de escenarios y para cada uno de esos grupos de escenarios tenemos que hacer la versión al riesgo en algunos escenarios tendrán unos beneficios fabulosos no vamos a, a quejarnos por eso vamos a hacer una versión al riesgo muy light pero en algunos otros eh, eh, en algunos otros grupos de escenarios posiblemente la versión al riesgo que está muy personalizada sea mucho más fuerte y con esto nos pues, pasamos ya así que tengo que mucha velocidad nos pasamos a la siguiente slide donde a los conjuntos son el conjunto F, el conjunto TP super F, que es las etapas relacionadas con la versión de riesgo, que tienen una concepción distinta a la medida anterior, y el conjunto PF suele, que es el conjunto de profiles que vamos a hacer para la función F, para, independiente para cada uno de los grupos escenarios N, que hemos estado considerando en la slide anterior. Seguimos. Bien, aquí tenemos, o exactamente ya no vamos a dar más vueltas, aquí tenemos la figura que hemos estado considerando antes, o sea que pasamos al conjunto de variables. Bueno, perdón, antes de eso, tenemos los datos. Los datos tienen la, misma, tienen la misma notación, pero son muy distintos, porque en cada, en cada función, para cada uno de los etapas, tenemos un conjunto de grupos de escenarios y para cada uno de esos grupos tenemos un profile distinto, que tiene el threshold, como hemos dicho antes, pero ahora es de esa función, cuyo valor va desde la primera etapa hasta la última, y tenemos los upper bound que hemos comentado antes pero ahora es un upper bound para cada uno de los escenarios en cada uno de los grupos que estamos considerando un upper bound, ahora es para el valor esperado del surfal por no alcanzar el CISGOL, en cada uno de los grupos de escenarios, y NU es el upper bound sobre la, la probabilidad de que no se satisfaga el CISGOL, o también llamada chance constraint. Seguimos. Y bueno, sí, seguimos. Bien, y aquí tenemos las variables, pero claro, aquí hay un número de variables enormes, que no nos da mucho tiempo de entrar en ellas, donde ese, ahora es super escenario, omega P, es una variable, es una variable del SORFAL, en no alcanzar el threshold phi en, en cada uno de los escenarios omega que están en el grupo N que estamos intentando considerar. Y no, pues es 0,1 cero, cero variable, dependiendo si, si alcanzas el surfal, si el surfal es 0. Bueno, y entonces pasamos a la siguiente y tenemos aquí el modelo. Las tres primeras líneas del modelo, es igual que el RISC-neutral, las siguientes ya son relacionadas con el FSD como medida de presión al riesgo. Y entonces, claro, aquí el número de, de condiciones es enorme, porque es para cada una de las funciones objetivo F, en cada una de las etapas cuyos nodos, Cuyos grupos de escenarios L vamos a analizar para cada uno de los profiles y para cada uno de los escenarios, y recordemos que muchas veces tenemos cientos o miles de escenarios, lo que tenemos entonces reflejado en esa condición que está en el medio es el valor de esa función desde la primera etapa a la final en el escenario que estamos considerando y que si no llega entonces la variable s omega p, pues tomará un valor positivo. Y por lo demás es algo parecido a lo que tenemos en la anterior medida de presión de riesgo, la diferencia que aquí lo hacemos, la versión de riesgo, por grupos de escenarios. Ahí tenemos cuatro trabajos, y que me perdone, Juan Francisco, Aichiber, Loli, porque creo que son los cuatro trabajos, más pulidos, y desde luego son de los más citados, aunque lleva muy poco tiempo por ahí, en los que hemos estado eh, trabajando en diversos aspectos, unos teóricos, otros más prácticos, en el mundo de FSD. Bueno, me da tiempo a seguir ahí. Seguimos a la siguiente. Y aquí, bueno, ¿cuáles son las propiedades? Pues las propiedades, también siguiendo a y considerando que no tenemos variables NU. 01, es decir, estamos en seco color de stochastic dominance, las propiedades las tenemos ahí, y no voy a repetir más, pero además podemos probar eh, eh, con la time consistency property que vamos a definir a continuación en las dos siguientes slides. Bueno, en primer lugar, tengo que decir que la... El FSD podemos probar de que forma parte de la familia llamada Spete Conditional Risk Adverse Measure, o ECRM, que, que fueron Joven de Velo, Tito Joven de Velo y Bernardo Payoncele los que realmente dieron en el clavo con la definición más precisa de Time Consistency. Pero pues sí, tenemos que indicar que hay otro tipo de medidas de aversión al riesgo, que también tienen que consiste inconsistency, sí, que no, es, no son la ECSD, es la ECVR, es decir, expected Conditional Value risk que tenemos que ver que desde hace 10 años hay un montón de trabajos que se han publicado sobre ese, sobre ese tema. No, nosotros entramos en eso, nada más que teníamos antes el último... Bueno, pero nosotros lo con Antonio Alonso, con Monique Iñar y con Andrés Buitrao, publicamos hace dos años en EJOR una aplicación al mundo de forestal, que no entra al caso, de las medidas ECEBAR que se han considerado. Nosotros estamos en la ECSD. Bueno, aquí tenemos de nuevo la figura y lo que sí podemos decir, y nada más que puedo dar pinceladas porque se si me va el tiempo y entonces Juan Francisco no me habla en una serie de minutos, es... Eh, decir que aquí consiste, aquí consiste si tenemos todo este árbol de escenarios y ahí el modelo que he visto anteriormente nos da una solución para cada uno de los nodos que tenemos ahí supongamos que ahora estamos ya en la físicamente ya estamos en la etapa 3 y supongamos que estamos en el nodo 5 lo cual significa que antes del nodo 5 la etapa 2 ha ocurrido el nodo 2 y antes del nodo 2, -2, 2, en la etapa 1, pues ha ocurrido las organizaciones que están en la etapa 1. Y si ya estamos en el 5, o no hemos empezado el 5, pero eh, tenemos la incertidumbre reflejada en la parte parcial del escenario que va desde 1 a 2 y a 5, lo que se podría esperar por el usuario es, dice, muy bien, pues si yo ahora corriese el mismo modelo en el cual el nodo raíz del árbol de escenario fuese el nodo 5, y tengo como eh, nodos sucesores los nodos 10 y 11, pues lo lógico es que si yo he, he tenido las decisiones anteriores al 5, exactamente como decía el modelo que hemos visto antes, pues si yo ahora corro el modelo para el nodo 5, como nodo raíz, en el cual están las realizaciones del nodo 5 y la del 10 y la del 11, bueno, pues si yo lo corro, obviamente tendría que tener la misma solución que tuve para los nodos 5, 10 y 11, cuando hice el modelo global, que porque yo estaba al principio de la etapa 1. Bueno, dicho de esa forma, parece que eso es lógico, pues a eso se llama Time inconsistencia. Y no da tiempo a entrar en por qué se llama así, ni, ni, ni, qué, ni, ni qué propiedades teóricas tiene, lo tenéis en los trabajos, y aquí podemos decir qué es mejor. Time consistency o time inconsistency. En time consistency, recordemos que consideramos los escenarios, los valores en la, función objetiva, en la función que estemos considerando desde la primera etapa a la última etapa. Y ahí hacemos aversión, a riesgo, sobre el valor de esa función en el total de los estrellas. En cambio, en el caso de la inconsistent, en el caso de TSD, lo que hacemos es aversión al riesgo sobre el valor de las variables, sobre el valor de, las, de la función que estemos considerando, una de ellas puede ser la función objetivo, hacemos aversión al riesgo sobre el valor de la función objetivo en cada, uno, en cada una de las etapas, es decir, en el valor de la función objetivo desde la primera etapa hasta la etapa que estemos considerando, con lo cual, tenemos una seguridad de que tú controlas etapa a etapa, otros ellos dicen que lógicamente, controlas etapa a etapa, si aunque al final tengas un beneficio esperado formidable, al menos etapa a etapa estás poniendo unas condiciones para que ese beneficio no sea menor a ciertos valores, dependiendo del profile en cada uno de los escenarios. Entonces, si tu objetivo es maximizar el beneficio total a Fin de año, al final, perdón, del horizonte temporal, poniendo aversión al riesgo sobre valores globales, no cabe más duda que FSD es mejor, está inconsistente que TSD. Pero si lo que quieres es maximizar el beneficio final, pero poner controles de aversión al riesgo en cada una de las etapas, y eso es Time consistent, entonces TSD sería el más adecuado. Entonces todo depende. Cuál es lo que te pida el usuario y tendremos una mejor que otra. Si podemos pasar, que se nos ha ido el tiempo. Bueno, hemos hablado de expected conditional value at risk, hemos hablado de expected conditional stockage dominance, pero estas son medidas de aversión al riesgo de los últimos 10 años. En aversión al riesgo se ha trabajado, y vamos a ver enseguida, desde primero de los años 50. Y aquí tengo recogidas pero no nos da tiempo de entrar, siete grandes tipos de medidas de aversión al riesgo. Que no nos da tiempo a leer, pero son las que yo llamo clásicas almesios, que tienen sus ventajas, sus inconvenientes, no nos da tiempo a entrar más en ellas. Pero sí, permitirme ir a las referencias para decir cómo evolucionan estas cosas. Las medidas de aversión al riesgo, aunque él no las llamaba así, comenzaron con el premio Nobel, Harry Markovich, en el año 52 entre paréntesis, persona a la que tuve la oportunidad de conocer, en California, y el hombre, yo no he visto persona más brillante y humilde al mismo tiempo en mi vida. Decía, en una cena, yo estaba con otra persona, decía, pues yo todavía no sé por qué me ha dado el primer nivel. Esto lo decía en los años 90. Bueno, pues Premio Nobel empezó en el año 50 con problemas de selección de portfolio de, de acciones y ahí introdujo algo que hoy día se llama medida de presión al riesgo. Y pasaron años y años hasta el año 99, en el cual pues solamente se publicaron, yo tuve, loca, tuve la, la fortuna de ser uno de ellos, en el cual se publicaron una serie de trabajos, pues ahí están puestos ocho o 9 en 40 años. Bueno, a partir del año 99 y, por ejemplo, hasta el año 2006, pues también hubo siete o 8 trabajos fuertes solo en nueve años, lo cual significa cómo va incrementándose la producción en medidas de presión al riesgo y la optimización estocástica al, al cabo de los años. Otra lista, entonces estas son cronológicas, es el mismo número, de, de trabajos, bueno, pues se, se publicaron el mismo número de trabajos desde el año 2006 hasta el año 2009, lo cual significa cómo va exponencialmente incrementándose la actividad en ese tipo de ese tipo de, de, de, de, de, de métodos de optimización matemática bajo incertidumbre. En el 2009, pues vemos que ya solo en tres años hay otro número de trabajos, otros diez, y ya vamos a pasar mucho más deprisa porque si no se nos va el tiempo lo que he querido decir con eso es primero ahí tenéis un conjunto de lo que a mi juicio son eh, trabajos seminales en la parcela de optimización matemática bajo estrechidumbre tipo stochastic optimization en medidas de aversión al riesgo y aquí ya son las conclusiones si la variabilidad en parámetros, normalmente en modelos dinámicos, pero también en modelos estáticos, es muy fuerte el riesgo que se corre, reemplazando toda esa riqueza de, de, de información que tenemos por el mero promedio, pues sí, el, el, el modelo irá muy rápido, pero da una solución óptima si ocurre ese escenario y no ocurre y no ningún otro. Y eso podría ser un problema. Lo cual significa... Que si la variabilidad es fuerte, no nos queda más remedio que entrar en optimización estocástica, que es el modelo número dos que os puse antes, que era el risk neutral, porque si en 70 años ha habido 70, 75 grandes trabajos en medidas de opción al riesgo, no os voy a cansar diciendo que hay miles y miles de trabajos durante esos 70 años en los que no consideran medidas de inversión al riesgo, sino lo que consideran meramente es el risk neutral, que lo que hace es dar una solución que satisface cada uno de los diversos escenarios que tú has considerado son representativos, optimizando el valor esperado en la función objetivo. Pues eso es lo que se está haciendo todavía. Si es esas gran variabilidad, te puede ocurrir que tu valor esperado sea muy alto, pero para escenarios poco probables... Que ese es el gran problema del riesgo neutral, pues la solución no sea abre. Con lo cual, hay muchas medidas de aversión al riesgo, he puesto antes siete tipos de medidas clásicas, hay otras medidas de hace 10 años, 15 años, que son, ahí está, entre comillas, la batalla entre las medidas de Time Conditional Value Risk o Expected Conditional Value Risk, o las otras medidas que están basadas en. Stochastic Dominance, que ahí tenemos puesto. ¿Cuál es el gran problema en el cual hoy día nos encontramos? Pues que el número de variables y condiciones motivadas por el inmenso número de escenarios que los grupos estadísticos de estos proyectos consideran que esos son los representativos y algunos de esos escenarios en realidad son centroides, y otros escenarios, etcétera, etcétera, pues esa es esos son los escenarios que te proporcionan y es un número muy alto. Y entonces, mientras que el quantum computing no sea una realidad, pues no nos queda más remedio que utilizar algoritmos de descomposición que son bastante sofisticados y entre Juan Francisco y yo pues eh, hemos estado durante los últimos cinco años trabajando en dos tipos de algoritmos de descomposición muy distintos, y con esto voy a terminar. Antiguamente se llamaba el Stochastic Dynamic Programming, por unas razones muy ciertas que no vamos a entrar en ellas, hoy día ese tipo de algoritmos se les llama SND, de Network, Stochastic Nested Decomposition, y otro tipo de algoritmos, que, como digo yo, nos gusta mucho, es aquellos que hacen escenario, fijan variables temporalmente en diversos escenarios y eh, relajan de una forma reducida hasta el final ciertas condiciones, condiciones que se basan en ciertos escenarios que probabilísticamente vamos relajando y cada vez reduciendo ese relajo hasta que llegamos a la solución final y las letras que tenéis ahí pues no son muy comerciales, pero sí significan o dicen lo que vamos a hacer. Y lamento mucho que, que hayáis sido muy magnánimos en esos 45 minutos. Hasta aquí he llegado y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Laureano por el seminario. Así que se si abre el turno de preguntas, por favor pedid el turno. En el chat, y me pide Juan, que te ha escrito aquí en el chat, y dice que ayer se celebra el cumpleaños de Dancing y hoy hemos tenido la suerte en el CIO de tener a una leyenda viva de la programación matemática en España. Muchas gracias, Laureano. Sobre leyenda viva, lo que sí puedo decir es que los dos años que yo me pasé en California en un centro de investigación de IBM estaba dentro de lo que se llama Stanford Research Institute, que es una parte de, de un montón de hectáreas, dentro del montón de hectáreas enormes que tiene la Stanford. University, lo que hacen los americanos, americanos es permiten a empresas americanas tener centros de investigación dentro de la propia universidad con dos condiciones. Primera condición, que los miembros de esos centros de investigación tienen que dar clase, seminarios largos en los diversos centros, y por otro lado, que las, lo que hagan los pacientes tienen que estar compartidas con esos otros centros. Yo tuve la oportunidad de que me tocó el centro que en aquel momento dirigía George Lanszik, y esos dos años de mi vida fueron los años más provechosos del mundo del mundo científico que yo he podido tener en esta ya larga vida. Efectivamente, era el cumple de George Lansick. Hola, Laureano, soy Domingo, no sé si me oyes. <risa> no, mira, eh, Laureano, en, lo, en los árboles de decisiones sí, sí, sí. que, que haces, ¿podrías comentar un poco más el papel que tienen los, los estadísticos ahí, ah, sí, sobre sí. todo en la determinación de, de pesos? Porque para abordar estos eh, problemas, eh, digamos, en, el, en casos reales y prácticos, me imagino que tienes que montar ahí un equipo multidisciplinar, ¿no? Exactamente, yo creo que optimización estocástica si no había muchos más argumentos que creo que los hay, es el típico ejemplo en el cual, si el mundo estadístico no colabora y trabaja estrechísimamente con el mundo de optimización, los resultados no son buenos. Lo que hemos hecho, Juan Francisco y yo, y con otras personas, es más bien modelos y algoritmos. Yo tuve la gran inmensa... Fortuna De formar parte de un proyecto financiado, varios proyectos, pero estoy recibiendo uno por la eh, Comisión Europea, en uno de los Framework Programs, en los cuales había gente de universidad, había gente de Iberlola y había gente del mundo de la automoción, de fabricantes de coches. Y en ese grupo no sabían muchísimo, pero sí bastante, de optimización los. Las, la empresa, una de las empresas mayor, de, mayor, de, de producción de coches más grande que hay en Europa. No sabemos cuál es No sabían mucho de optimización, aunque hacían optimización. De lo que eran auténticos expertos era en la generación de escenarios y en la reducción de los escenarios, considerando que los atributos que había en cada escenario quizás no fuesen muy distintos a los atributos que había en el otro escenario. entonces el, ese, ese grupo, ese grupo estadístico con generación de escenarios multietapa, muchos escenarios más o menos parecidos, que es lo que yo he llamado nodos en el árbol de escenario, otros muy distintos, reemplazándolos por sus correspondientes centroides, etcétera, ese fue clave para que. Cuando hacíamos las optimizaciones correspondientes en esos escenarios, el usuario creyese que era correcto, porque el prestigio que tenía ese grupo y, y, y, y, y el tecnicismo y la precisión decir precisión en análisis de escenarios parece que es una contradicción y la precisión que tenían en la creación de esos árboles y escenarios era pues era casi casi eh, una patente. Y para que aplicaran los resultados que salían de los modelos de optimización. ¿Y cuáles son las técnicas? Bueno, habría que preguntarles a los estadísticos qué técnicas utilizan de generación de escenarios. Pero considerar que tienen ahí un análisis cluster tremendo. Los escenarios no son únicos, son centroides de otros grupos de escenarios que están por debajo, etcétera, etcétera. y Yo creo que es uno de los grandes optimizaciones que hay otras, una de las grandes razones por las cuales en nuestros departamentos, les llamen como les dé la gana, tienen que tener estadística e investigación operativa juntos. Y los alumnos tienen que aprender de estadística y de investigación operativa, porque el mundo es como es. Muy bien, muchas gracias, Laureano. Eh, un placer, como siempre, escucharte. Laureano, soy Agustín. Eh... Hola, Agustín. Yo quería hacerte una preguntita, eh, eh, se, se lee mucho en ambientes de finanzas eh, que existen por ahí eh, robots eh, que tienen programado muchos de estos algoritmos los cuales llevan a grandes bancos o grandes corporaciones a, a intervenir en esta compra y, y optimizar un poquito las carteras de valores, eh, ¿qué, ¿qué crees tú en ese sentido? Bueno pues que es el mundo, el mundo energe mundo de, de, de energía eléctrica y el mundo de finanzas son los grandes motores de las aplicaciones de optimización. Y en concreto, eh, Harry Markowitz, como ejemplo y como referencia en los años 52, empezó con lo que hoy día, que llamamos optimización optimización de riesgo, etcétera, en un problema de portfolio selección para una entidad bancaria de Nueva York. Ahora lo tiene tan automatizado y se lo han pasado a los robots, que yo no sé, no he estado con ellos, pero sí si oigo a los que están muy cerca de ese, de ese tipo de temas, pues que son bastante escépticos, porque cada problema, y dentro de cada problema, en cada ocasión que utilizas, necesitas una serie de datos y necesitas que el usuario, el usuario es el modelizador, el que, el que intenta sacar una solución, introduzca modificaciones ad hoc que muchas veces los robots porque llevan tiempo en programarlos, no las tienen en cuenta y no sé si habéis visto, leído el libro de Oarey que se llama Math, Math, Math, Math Destruction en el cual precisamente habla no habla de los robots pero por lo que estamos comentando, es si igual que fueran robots, que fueran algoritmos de llamado de inteligencia artificial, que están corriéndose no, no importa en qué tipo de problemas puedan tener, pues ahí vino los desastres del año 2008 con lo cual no significa que los robots no puedan hacer cosas, no lo que, lo que están intentando decir es que los robots siempre siendo dirigidos ad hoc en cada caso, por el usuario, el usuario somos nosotros. Eso es un mundo distinto al que ha estado ocurriendo en los últimos 15 años. Y hay un, unos libros, este libro de esta señora, eh, muy interesantes sobre cómo puedes dar soluciones destructivas. Y, y así fue. Y así fue. Todavía tenemos algo que decir, ¿no? Eh, por lo menos interactuar. Tenemos muchas cosas que decir. Que en el momento en que el mundo del... Quantum computing sea más o menos una realidad, el tipo de modelos, el tipo de algoritmos que vamos a poder eh, desarrollar en tiempos, ahí viene el quantum, eh, eh, en tiempos súper razonables, no solo va a cambiar muchas cosas que hacemos, la teoría al ver no la cambiará nunca, pero sí la práctica de distintos algoritmos, y ahí tenemos un campo. Un campo enorme en el cual todavía no nos hemos metido en ciertas aplicaciones pues por el tiempo de ejecución que llevan, pero eso puede que ya a cambiar. Y mucho. Yo intento estar atento a lo que hagáis. Oye, muchas gracias, Laurano Y un placer verte, aunque sea por, por la pantalla, nada más. Gracias. Por supuesto, Agustín, un placer.